Buenos días, soy Alex Claremont, director de Desperta Ferro Historia Moderna y hoy quiero hablaros de una efeméride muy especial. Se trata de la Batalla de Pavía, de la que se cumple este domingo el 494 aniversario. Se trata de un hito en la historia militar española y europea, no solamente por la captura del rey Francisco I de Francia en el contexto de las Guerras de Italia, que enfrentaron a Francia y España por la hegemonía europea desde 1494 hasta 1559, sino también porque la Batalla de Pavia supone eh, un cambio en el paradigma militar, una entrada en la modernidad eh, desde el modelo de la caballería pesada francesa y los mercenarios suizos, eh, infantería armada con picas y en resumen el triunfo del modelo militar eh, ideado por el Gran Capitán eh, unas décadas atrás que en esta batalla eh, se vislumbra a través de dos elementos. Eh, en primer lugar, la destrucción de la gendarmería, es decir, la caballería pesada francesa de extracción nobiliaria eh, masacrada eh, con relativa facilidad por los arcabuceros españoles. ...y en segundo lugar por el claro triunfo de la infantería española sobre las falanges de piqueros suizos. Estos ya habían sufrido un revés importante dos años, tres años atrás en la batalla de Bicoca, 1522... ...y en esta ocasión quedó patente que esos grandes cuadros de picas poco maniobrables... ...no tenían mucho que hacer frente a una infantería española mucho más flexible... Eh, más maniobrable gracias a eh, su división en compañías y, fundamentalmente, con una potencia de fuego muy superior. Los infantes españoles eh, estaban equipados con más y más modernos arcabuces que sus rivales suizos y que los mercenarios alemanes que combatían también con el ejército de Francisco I. Todos estos elementos nos eh, permiten afirmar que Pavía no solamente fue un punto de inflexión en esta gran contienda europea, que acabaría eh, con un triunfo español y con la hegemonía de los austrias eh, en el continente, sino que también eh, Pavía marcó esa entrada del de mundo militar en la época moderna y lo hizo a través de un modelo de raíz española.